Aquí tengo los materiales que voy a estar usando. Después les voy a dejar eh, más adelante en el video donde los compro, cómo los consigo. Eh, tenemos acá perlas y estos diferentes uh, ganchitos que son para hacer el llavero. Los vamos a poner por aquí en un costadito. También voy a estar usando, es lo que yo uso para hacer mis llaveros, estos pompones preciosos. son Ahorita van a ver cómo los acomodamos para ponerlos en el llavero. Este, para la que me preguntaba, que me pidió este video y es por ella que lo hago, yo compro estos de acrílico que ya vienen así, los llaveros con el agujero hecho. Y las medidas son las siguientes, la circunferencia, tenemos este, déjame ver, ok, aquí tenemos, es de 4 centímetros, ok, 4 centímetros, so, entonces más o menos, tenemos, ¿por qué tenemos que saber esto?, por la razón de que voy a estar usando mi Cricut Joy para hacer los, los diseños del lladero que ya les voy a mostrar los materiales que yo uso, son el Smart Vinyl 5.5 x 48, 13.9 centímetros x 121.9 centímetros. Lo mismo aquí, este es el Smart Vinyl. Es un vinil smart que no necesita... ¿Por qué es smart? Porque tiene la característica de que no tiene... Um, no tiene... Eh, no, si no tienes el mat de la Cricut, lo puedes usar igual. Entonces tengo diferentes colores que me parece que son hermosos con los que voy a estar. Eh, estos materiales son para la Cricut Joy, son muy económicos, me encantan, me encantan. So, entonces, amigas, eh, vamos a empezar eh, con los diseños de la Cricut. También tengo estos que compro, les voy a decir dónde, les voy a dejar en la descripción. Y, y más o menos, este, las decoraciones en realidad compran lo que ustedes quieran. Cada una tiene su imaginación y su creación. Así que por lo que vamos a empezar es por escoger un color del Smart Vinyl. esto yo los tengo de hace tiempo. Tengo una cajita, tengo unos glitter también. y ¿Ven? Ya trae. Por eso es Smart. Y ustedes cortan la medida más o menos que van a usar. Aquí tienen la cuadrícula, entonces pueden guiar para que les salga derecho el corte. ¿Ven? No van a usar mucho, si son 4 o 5 centímetros, más o menos le calculan. En este caso a mí me salió de como unos 8 y medio, pero es bueno porque a veces es mejor que, más vale que sobre y no que falte. So, lo siguiente que voy a hacer es colocar mi vinil inteligente en el mat de la Cricut. Okay. Lo puedo colocar así o así. En este caso lo voy a poner así. Y yo me voy a ayudar... Ay, perdón. Tiré mi pinza. Me voy a ayudar con este rodillo que tengo. Que te ayuda a que esto quede pegado. Pero también a veces me ayudo con un poquito de cinta porque... Ya ven que los mat van perdiendo como el pegamento, ¿verdad? Entonces les recomiendo a las que puedan que yo le voy a cortar aquí porque vender ¿no? nuestra cricut, abrirla y vamos a colocar de esta manera. Ahora, así que déjenme. Prendo mi tablet, déjeme pongo el password, este, perfectamente podemos escoger cualquiera de estas, Est esta es muy trendy, y me gusta mucho, pero vamos a seguir buscando porque estamos buscando algo, mm. So, miren qué fácil es usar este programa, qué cosas tan bonitas tiene, qué imágenes más lindas. Bueno, yo estoy ahora en este momento, um, ya escogí la imagen, la cambié y voy a proceder a, a que la máquina haga su trabajo. Entonces voy a proceder a retirar de mi joy este y voy a moverles aquí un poquito para que puedan enfocar acá tengo mi set de herramientas de Cricut que les recomiendo voy a hacer otro video si me lo piden um, no es necesario que que ustedes este, no es necesario que, que tengan pero es mejor yo les recomiendo porque a mí se me hacen muy muy útiles. So, este tipo de llaveritos vienen con una protección, entonces con mucho cuidado con sus herramientas van a proceder a retirarlos sin rayar porque pueden rayar el acrílico y van a van a yo creo hice otro video que voy a dejarlo en las tarjetas en donde les mostré cómo Cómo pueden limpiar con alcohol la superficie antes de aplicar. Yo en este caso lo voy a hacer fuera de cámaras. Eh, como les decía, si tienen preguntas después de este video, me las dejan en los comentarios. Me pueden buscar en mi Instagram y en mi TikTok, donde también doy tips. Y voy a estar haciendo en vivos, este... Espero que no les ocurra lo que me ocurrió a mí aquí, pero yo hice otra. Vamos a ver qué pasa, sí. A veces pasa que si no ponen bien en el mat, como que no les va a coincidir. Yo creo que la regué, pero bueno, vamos a dejar así. Voy a pasar a retirar el excedente de, mi, de lo que es mi diseño, ¿okay? con mucho cuidado ayudan con sus herramientas. Esto es un trabajo de mucha paciencia. ¿Sí? Entonces. También pueden usar esto si quisieran. Yo en mi caso no lo voy a hacer. Le pueden retirar el centro. ¿okay? Este. De la figura que es la O. Voy a intentar hacer esto porque. La razón es que. La razón por la que voy a... Es que me, me salió... Se me pasó aquí un poquito. Vamos a ver si no queda bien. Tengo este extra para poner. Pero bueno, no pasa nada. Ahora voy a proceder a retirar el excedente de mi vinil. ¿Ok? Para dejar la figura, lo que es la figura expuesta. De las medidas me preguntaban. Ya vieron que el mat trae las medidas yo aquí me equivoqué al colocar ya la figura pero aprenden yo voy a hacer un tutorial un mini tutorial para que esto no les pase en este caso a mí no me molesta porque coincide con la parte del agujero y donde van las cadenas entonces como que no no me preocupa mucho que haya quedado abierto ahí me ayuda entonces ahora van a tomar el el transfer tape voy a cortar un pedazo así nomás de mi transfer tape y esta es la parte divertida tomen su transfer se ayudan de sus herramientas ok y van a retirarlo así ok y lo van a colocar sobre su yo uso todo de Cricut con su palita van a ayudarte para, para hacer la transferencia un poco mejor como les dije no eh, para este tipo de proyectos no le pongo ah, no le pongo van a les voy a dar un tip van a darle por el revés también para ayudarse a que se transfiera su figura tuve un pequeño problema aquí bueno. tratando de remover tratando de subir pero no, no me lo permite ese es el tamaño hasta ahí llega o la cámara está bien cerca so, voy a ir transfiriendo lentamente Pongan su figura en 45 grados así y no van a tener ningún problema. Este transfer tape es amazing. Lo que sí les recomiendo es que traten de dejar poco excedente para que se les ayude más. No se deshagan de ningún material extra porque todo lo van a necesitar. Y, y es caro, así que todo se ocupa, todo se recicla. Eh, ahora... Lo que voy a hacer es transferir. Y ven, acá es el momento donde a mí no me preocupa la abertura por, por la razón de que está el agujero. Entonces, lo van a colocar por encima y simplemente lo van a transferir así. Les cuento que yo también le coloco para proteger porque con el tiempo el vinil no se, no se sale. Pero para las que estén usando de otra marca o brand que no sea Cricut. Este, den, este es un lindo detalle para el Día de las Madres. Ya ven qué fácil y rápido es. Y de todo nos podemos aprovechar. Sáquenlo siempre en 45 grados. Algo que me gusta mucho es que este este transfer tape de Cricut es muy fuerte es súper fuerte les va a durar unas cuantas veces ven no me molesta ahí porque está pero ustedes pueden siempre arreglar los defectos con, con algún detalle luego ni, ni se va a notar pero también podrían como completar con este pedazo porque todo se puede arreglar en esta vida y vamos a tratar de transferir, por eso es que yo les decía que no, no se pongan mal, que no me tiren ningún excedente, porque todo, por chiquito que sea, se puede volver a usar. ¿Ven? Lo necesitan, ahí lo tienen. Entonces voy a tratar de completar, por si alguna, esto ya, este error sirve, para que vean que, que todo se puede arreglar en esta vida, miren qué fácil es. Y nadie lo va a notar porque errores todos tenemos. Y ahí se cubrió la parte que... Pero de todos modos traten de, de poner bien su mat. Yo cuando haga otro video les voy a mostrar qué fue lo que me pasó. Cuál fue mi error para que no lo cometan. Y ya ven, van a ir retirando. Van a tomar la puntita. Y todo lo que retiren en 45 grados así, no se les va a despegar. Este vinil es muy bueno. So, es permanente. Así que les va a quedar bien. Aquí voy a retirar el exceso y nadie lo va a notar. Luego, este, pegan bien su figura, lo acomodan, lo arreglan. este Son trabajos artesanales y ahí lo corregimos y nos quedó perfecto so, voy a retirar la parte de atrás la protección ustedes si quieren yo lo hago porque aunque este vinil es permanente y no se sale de todos modos yo lo hago porque me gusta so, tengo aquí varias opciones de colores, ustedes me dirán yo pienso que si le pongo rosado va a pegar pero va a ser demasiado rosado. También podría ser un pastel. Pero bueno, voy a ponerle un rosita. Para las que como yo sean amantes del rosita. Podría ponerle este azul y quedaría muy bien también. Entonces voy a tomar aquí. Y aquí es donde voy a empezar a armar lo que es mi... Um, mi mi llavero, que ya verán que no es nada difícil, voy a escoger uno de estos en este caso quiero quería usar, pero esto es dorado así que pueden combinar, no tiene nada que ver, pero en este caso lo voy a hacer así pueden mezclar porque no hay ningún problema, yo en este caso voy a poner una argolla que es plateada todo va en el gusto y déjenme busco mi pinza por aquí porque les voy a mostrar lo fácil que es. Alguien me decía del agujero. Eh, tú, este te voy a estar mostrando en mi próximo video eh, cómo le hago el agujero cuando no lo tiene, qué, qué herramienta utilizo pero generalmente este tipo de llavero ya viene con su agujero Se so pueden mezclar colores perfectamente yo tengo estas argollitas decoradas que me encantan coloquen sus adornos como ustedes quieran yo en este caso le voy a agregar este pero también le quiero agregar una también le quiero como colocar um, a mi llavero un pompón Ok, de estos, solo voy a poner un pompón blanco, se me hace muy bonito. Ok, so, aquí el pompón trae como una cosita, ¿sí? Eh, se me desenfocó. Y aquí pueden ver un poco mi área de trabajo. Aquí está el llavero con su adorno que de aquí mismo le pueden colgar algo más si desean o hacer más chiquito eso. Yo lo dejé grande porque le quiero colocar más adornos. Quería ponerle como esta estrellita, o... pero bueno, creo que de todos modos así está bien. Así que háganme sus preguntas, déjenme sus comentarios, qué les pareció, si les gustó, si tienen alguna duda, pregunta, algo que quieran que les resuelva en un próximo video y voy a estar haciendo un en vivo y ahí en el en vivo les voy a estar mostrando también este cómo eh, le pongo acrílico y respondiendo sus preguntas sobre los agujeros y el tipo de máquina que uso para abrir el agujero aquí espero que este proyecto les haya gustado les haya gustado como me gustó a mí eh, y bueno, también les voy a estar diciendo dónde comprar los materiales, ok, en, y respondiendo sus preguntas. Los materiales los pueden comprar en, en Amazon y también los pueden comprar en en esta tienda, Ay, amigas. Eh, ya les digo eh, yo la uso mucho esa tienda pero bueno les voy a dejar en la en la, en la en la en la descripción o en el en vivo les respondo porque ahora se me fue pero bueno me voy a buscar a mis hijos a la escuela Espero que les haya gustado este tutorial. Miren qué belleza. Este me lo voy a quedar para mí. Pero pronto estaré haciendo mi página web en donde pueden comprar estas cosas. Y también les pido que me apoyen y me sigan en mi TikTok, en mi Instagram. TikTok, arroba TiffanyBlog1. En Instagram, tiffany m guión bajo macedo también que puedan apoyarme con donaciones en buy me a coffee que les voy a dejar el link en la descripción y en patreon también el link en la descripción de mi patreon les voy a dejar el link por aquí por alguna parte del video, para que puedan ayudarme con donaciones también les pido se suscriban a cualquiera de los niveles que tengo de Suscripción para mi canal para que tengan acceso a contenido premium para eh, suscriptores nada más. Eh, ahí podrán hablar conmigo y saber un poco más eh, si, si sacan su... Tendrán acceso a material exclusivo para miembros de mi canal y un contacto más cercano conmigo según el nivel de suscripción que tengan. También, amigas... Eh, Pueden suscribirse a alguno de los niveles de mi Patreon, así que también tengo contenido ahí. Las quiero mucho y espero que sigan apoyando mi canal, que les guste lo que les ofrezco. Espero haber respondido sus dudas, las quiero. Bye.